Pues sí, queridos amigos, y si sí, hay una fuente de grandes mitos y leyendas y cosas que son abiertamente mentira, pero que el vulgar populacho cree, es eh, una franquicia como la de José Guirao Zamora. Eh, José Guirao Zamora, ¿quién es este señor? Este señor no es ni más ni menos que Walt Disney. José Guirao vale. Zamora, 1901, hijo de Isabel Zamora, una sirvienta de Mojácar. Sí. Que siendo pobre como las ratas se fue a los Estados Unidos, a los estates, recomendada por su hermano que estaba allí. Y con lo bonito que es Mojácar, que tiene ahí una playa <risa> divina y un pueblo ahí en lo alto de una montaña que está de puta madre. O, o sea, que mí no es un apellido genuino. Hmm. No, de hecho, allí estaba la sirvienta haciendo sus cositas, se encontraba mal y le prestó, por así decir, el pequeño churumbelillo eh, almeriense a las hermanas Isabel, No, Flora y la otra, ¿cómo se llamaba? Ay no, bueno, un par de hermanas que se apellían Disney y... Ellas se quedaron el bebé de forma definitiva y le llamaron con el nombre que todos conocemos, que es Walter Elias Disney. El Elias yo creo que se lo metieron ahí un poco de, de, de raspado, ¿no? Para que, se, para que se sepa. Esto no es coña, o sea, no es una cosa que me estoy inventando yo. Es un, es un mito y leyenda que además ha tenido bastante fuerza durante muchos años. Tanto es así que si uno se mete en la página web de Mohacar, esto <risa> está en grandes personajes de, de Mohacar. ¿no? Mojacareños, ¿no? Mojacareños famosos. Mojacareños la, la ilustres cariños ilustres, donde relata que allá por el 1941, si no recuerdo mal, estando mmm, Disney todavía vivo, aparecieron unos cuantos señores grises, muy, muy bien pintados ellos, eh, por allá al el de Mojácar buscando la partida de nacimiento de, de José Guirao Zamora, eh, que por desgracia se había perdido porque en, durante la guerra civil pues, el sur de España fue una especie de, de berenjenal. Y no estaban aquellos papeles. De hecho, el ayuntamiento confirmó que el poco papel que quedaba se lo había metido en una papelera que era mucho más barato para ganar liquidez y a tomar por saco. Entonces, nunca jamás encontró la partida de nacimiento de este, de este muchacho, pero la leyenda pues ahí, ahí sigue. Yo me imagino a estos señores de gris con unas gafas de sol de, de la época buscando extraterrestres y el, la partida de nacimiento de, de, de, de, de Walt, Walt Disney. Disney. <risa> lo curioso del tema es que la, la veracidad del asunto... Mm, empieza a trascender cuando eh, se descubre que en la, en la biografía oficial que se publicó donde decía que nació en Chicago y tal Hubo un biógrafo eh, español que exigió que apareciese la partida de nacimiento de Disney de Chicago Y no ha aparecido todavía, o sea, en realidad esto podría ser, ¿no? está ahí como, como rumor y, y ahí, ahí se mantiene Así que es posible esto, pues es posible, quizás sí, quizás no. ¿Quién, Quién lo sabe. ¿Quizá? Aparte de, de, la, de los muchos mitos y leyendas acerca de, de, de ay, ay, por Dios, por Dios. Gracias, muchas gracias. De los muchos mitos y leyendas que hay alrededor de esta persona eh, está, por ejemplo, el, el famoso mito de la criogenización, cosa que está el, bastante el polo de FJ, el, el, polo de el, fe, el polo de FJ, que está bastante desmentido tanto por parte de la familia, teniendo en cuenta que el parte oficial de, de mm, de la muerte y del, del posterior enterramiento de Walt Disney, es precisamente lo contrario, que le cremaron. Entonces, ahí como hay una especie de dicotomía. <risa> no podía haber término medio. No podía haber término medio. ¿De dónde ¿Cuál, sale ¿cuál pues... ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Walt Disney? No sabes cuáles fueron las últimas... ¿Sabes que No, Walt no sé Disney cuáles fueron las últimas murió, palabras de Walt Disney. Murió de cáncer de pulmón y en los últimos estados de, de la enfermedad no podía hablar. Entonces se comunicaba a través de escritos y de papeles. Bueno, las últimas palabras de Walt Disney las escribió un papel y fueron... Guard". Carrasel Carrasel que, que recordemos que antes de ser este tipo duro que hacía de Serpiente Pisner eh, protagonizó mucho, muchas mm, entrañables películas familiares de Walt Disney como un loco en la universidad o cosas sí. así. <risa> estas, Era el chico bueno y, y sano americano que se metía en líos por su mala cabeza. Efectivamente, y por su mala cabeza se metía en líos y luego se fue a, a la estación 51 de la Antártica a meterse en más jóvenes y, y alegres líos de y, la barra americana. Pues sí, las últimas palabras de Walt Disney fue escribir un papel Carrussell y ahí se fue. ¿Qué, ¿Qué le querría contar, vaya usted a saber? A lo mejor lo de las monedas de oro del, del de la Calaña. cámara corazada. La la Estamos diciendo de, después, después de Rosebud. Uh -huh. Efectivamente, el rumor de que estaba criogenizado y que además no es solo que estuviera criogenizado, el rumor va mucho más allá, sino que la cámara corazada estaba justo debajo del castillo de Disneyland del original. <risa> o sea, ahí es nada. Esto parte porque después de que se muriera un Disney que era un empresario de mano dura era famoso entre sus animadores por ser un tipo bastante, bastante serio y, y un poquito cabroncete, ¿para que nos vamos a engañar? Entonces le llamaban así como de coña el, el hombre de hielo, un hombre muy frío y demás entre ellos, y de ahí alguien pues surgió la idea de decir que se había criogenizado para, para mantener su alma fría como la tuvo en <risa> vida. Y, a, y, se, y simple y llanamente se les fue de las manos, <risa> sin más. Hay muchos otros rumores acerca de, de, de Disney, de los cuales no, no me gustaría meterme por el tema de antisemitismo, estas historias, o la colaboración con el, con el FBI, en la caza de brujas, etcétera, etcétera, porque me gustaría meterme mucho más también en, en los fantásticos rumores que hay acerca de las películas. Hola, soy F.J. García, bienvenidos a la franquicia. Para reseñar todas las pelis de Destino Final hemos conseguido a un actor que ha estado en todas y cada una de las películas de Destino Final, es parte integral de, de toda la saga. Tenemos aquí a La Muerte. Esta cabeza no va a estar pegada más a este cuerpo.